Tienen que ayudarlo, los incumbentes. Vamos a ver, presidenta. miren, hubo ah, una ese discurso Hay un ya. acontecimiento, ah, okay. hay, un, hay un acontecimiento que envuelve a la superintendente de seguro, pero entiendo Ay. que ella fue nombrada hace, a, a, a principio. principio del gobierno. Sí, sí. sí. ¿verdad? Pero fue primero electa. Primero electa como, como diputada y luego nombrada como superintendente. Sí. La recientemente designada, no es recientemente, bueno, recientemente porque hacen como cinco meses. Sí. Pero eso no es tan no, reciente. Ella fue designada junto la con... La que quería ponerle. poner a, al, al, no, al hijo. Pide el Como superintendente ah, okay. de seguro, Josefa Castillo reveló que tuvo que incurrir en un préstamo de 8 millones de pesos ¿Oye? para costear su candidatura a la diputación de Boca Chica en las pasadas elecciones Ay. del 5 de julio del 2020, por lo que propuso que su hijo, Jason García, para que la sustituyera en el Congreso qué Nacional. Ya quiere? ...ya que al ser designada titular de la Superintendencia de Seguro... ...no podía ejercer el cargo electivo. Ay. Alegó que las diputaciones son costeadas por el diputado... ...y es un trabajo que comienza en la familia. Es una acción conjunta de los compañeros y la familia... ...que pone su patrimonio ahí, dijo la funcionaria al indicar... ...que por el gasto en el que tuvo que incurrir su hijo... ...era la persona ideal para sustituirla. La Superintendente de Seguro, Josefa Castillo, admitió además... Que aumentó la nómina de la Superintendencia de Seguros de 22 millones a 26 millones porque tengo que nombrar mi gente. Okay. Bien, Francis. Miren, eh, esto es un tema que debieran los políticos irlo modificando. Mm. A mí me luce una mujer que ha hecho un buen trabajo como diputada. Se, o, se escucha honesta dentro de los estridentes de su propuesta. Mm. Es estridente porque para nosotros pensar que en el servicio público no puede ser un servicio donde usted se vaya a gratificar o a resolver un problema personal. Y yo creo que dicta mucho que el que da no puede... Lo que da la mano... ¿Cómo es? Con la mano derecha, ¿no? Que lo no que, lo sepa si, la lo, izquierda. Si usted, lo que hace tu mano derecha que no lo sepa la izquierda. Si usted, en este sentido, la voy a criticar, en principio me luce honesta porque casi nadie dice estas cosas o lo plantea abiertamente, cuáles son las razones por las que ella lleva de 22 millones que tenía la superintendencia en nómina, ahora 26, porque tiene que nombrar a su gente. Le está diciendo que aún mantiene la, el clientelismo y el populismo que se genera en la política nacional para sostener popularidad. Se es popular mientras tú das. Entonces... Con respecto al tema, es que debemos de llamar la atención cómo la política permea a la administración pública y cómo la política sirve de receptáculo para soluciones económicas. Lo está diciendo ella claramente, cuáles son los puntos que debemos abocarnos como pueblo, como, como nación, a resolver. Que un político invierta, supuestamente para ir a servir al Estado. Pero ven acá, si tú tienes la característica, que eso es lo que yo digo, si me propongo yo que quiero aportar al Congreso, que debo, que tengo conocimiento de la normativa, de lo que es la función legislativa, preocupado por el cumplimiento de las normas, nadie vota, ¿por qué? Porque no doy cuarto, ni tengo los cuartos. Ahí está la realidad que vive el país. Respecto a la, al por qué tenemos que cambiar radicalmente. Y Luis Abinader debe observar el planteamiento de la superintendente. El planteamiento de la superintendente porque atañe directamente al Estado que es el que nombra a esta funcionaria. Y que ella vaya al Estado con el propósito de solucionar un préstamo. Digo yo porque es lo que ella ha planteado porque se ha visto en la necesidad de pedir que sea su hijo quien la sustituya si usted renunció si usted renunció que la terna y el partido pero no sea una condición de traspaso de mando familiar porque eso no dice la ley pero espérate un momentito Francis pues yo quiero preguntarle al, al benefactor de la patria. Por favor, que el, dijo, el presidente tiene muy buena voluntad, Pero no dijo él. Pero que, estas son pero cosas que él debe momentito. observar. Ajá, ajá, sí. ajá, qué bueno. Repite eso. que tú, Póngalo en primer plano. Ah, el presidente eso. tiene buenas intenciones y ha demostrado ser un hombre disciplinado. Pero estas cosas son las que él tiene okay. que observar. Okay. Voy ¿No a tomar dijo? esa parte. Esas son las cosas que él tiene que observar. Es el presidente de la República que ha dicho reiterada, en reiteradas ocasiones que están reduciendo la nómina y que se están ahorrando miles de millones de pesos verdad, de gente que han supuestamente cancelado en botellas. Pero yo quisiera que alguien en la República Dominicana me le pregunte a Luis Abinader qué opina sobre esto que acaba de ser una funcionaria suya. Correlación a aumentar la nómina, claro, oye, de, 22 26, de aumentar la nómina, él, él, él vive dando pela con de, un ramo de flores. Exactamente, de 22 millones <ríe> la lleva a 26, y ella dice <ríe> que lo <ríe> hizo simple y llanamente, no porque, no ella necesita, porque ella necesita nombrar <ríe> su gente. Entonces, señores, espérate. Eh, a eso que yo me refiero, una cosa es el discurso y claro. otra cosa son los hechos. Alguien que por favor en la República Dominicana, Se eh, de los periodistas que están cobrando, digo, que Ponle están eh, eh, en también. el Palacio Nacional, en el, Palacio. Eh, en el entorno del Palacio, que por favor me le pregunten al presidente qué opina él sobre eso, que contradice totalmente tú a su preguntarle discurso. Si me, si me dan el chance, se lo pregunto. Esa y otra cosa más. Es que no ¿Eh? te lo van a dar ya, ya. Esa y otra cosa más le preguntaría. De las una... personas gran que hay en, yo. en el eh, No puede ser que bueno, el presidente. Luis Abinader nos diga... dio una entrevista cuando estuvo en sí, campaña. Sí, es cierto, cuando estaba en campaña. Sí, sí, Pero sí. con relación a esto, yo quisiera mm. que el presidente responda. A esto que ha dicho, y que ha sido un escándalo desde ayer, esta funcionaria de él, y que no puede, y que no puede se, eh, cancelarla, ¿eh? No lo puede hacer porque es así dura dentro del PRM, ¿eh? Destituyela. Te reto. destitúyela por eso que ¿A quién tú estás retando? ¿A Luisito Avi. ¿Eh? A Luisito eh, Avi. No, no, a ella. Abby. destitúyela, Abby. ¿Eh? Como destituyeron a, a, a Faña. No, no, no, no, pero a, tú a, estás a retando a al presidente. ¿Al presidente? A, a, a ¿Eh? A que destituya y a Josefina, papá. juégatela ahí, y si es verdad que son realmente eh, justos, destituye a Josefina, ¿a qué no puede? Ah, Mira, estamos hablando de, un, de Josefa, una pieza clave, Castillo, sí, a Josefa, eh, de una pieza clave del PRM, destituyela, y vamos a ver si haga pela, como decíamos en el campo, eso es para destituirla de una vez. Decía, ¿Cómo así que usted está nombrando gente para... Eh, que usted está aumentando nómina para nombrar compañeros decía, decía. Por eso Foucault, le dije yo al el principio, ella se nota una mujer sincera decía, y de decía, y devela lo que es la realidad, cómo ha sido la política y lo que tenemos que cambiar. Ella es de 1 al 9, sincero. sincero. <risa> Mira, decía Foucault, a ah, el poder! Esa bestia ah, magnífica. Es una bestia magnífica. <risa> ¿La democracia? Y... ¿Real o de quien tiene el poder? Miren, hay una cosa, y es que, eh, lamentablemente, hay que, verla, hay que ver las cosas con, con ojos críticos, pero también hay que verla con la realidad en que, que nos circunda. Eh, yo lamento a aquellos que piensan que por el hecho de que Luis Abinader haya llegado con una idea, con, eh, con la idea de cambio, óyeme, el, el dominicano sigue siendo el mismo dominicano y sigue estando conformado y, he, y hecho, por la misma pasta humana de, de siempre. Ah. No ha cambiado. Lo que ha cambiado son los personajes, pero la actitud, la, la visión del Estado eh, se mantiene igual, se mantiene idéntica. Ah. Lo que quiere decir que hay mucha gente que guarda esperanza con un nuevo gobierno de que las cosas van a cambiar. Las cosas no van a cambiar. Las cosas no van a cambiar. Y no van a cambiar porque... No son las cosas que tienen que cambiar, sino es, somos nosotros, la mentalidad nuestra. Y todo el mundo piensa como piensa Josefa Castillo. Vamos a una llamada telefónica. Adelante. Buenos días. Sí, buenos días, muchachones. Sí, buenas. buenas. Eh, yo, ciertamente, eh, yo ciertamente estoy escuchando... Eh, cada intervención es muy juiciosa que están haciendo eh, ustedes. Se, nos estamos dando cuenta ya. Que es más de lo mismo. O sea que lo anterior era malo también. Bueno. Eh, eso es lo que tú has dicho? Hoy llamado. Y, y, y, y, y, y, y, y Franchi lo ha dicho. Sí. De vela todo, de vela Le estoy ayudando a ustedes eh. Pero Francis Pero Francis ya se está dando cuenta eh, Lo que significa este gobierno Es un grupo Es un grupo de vándalos No, ahí yo no he dicho eso Y miren, empezaron muy rápido Empezaron muy rápido, miren Empezaron a A buscar muchachitas A buscar mujeres no, Porque el poder es para esto y ya gente presa y hay gente que están, que van a caer presa oiga señores yo le voy a decir algo el presupuesto que José está manejando hoy que fuera que fue senadora recientemente senadora diputada diputada y que Kivelan Kivelan es la, la que era la la ministra de la juventud de la juventud emprendedora la emprendedora que también que también es de su familia Eso, es, el es su yerno, es, este es su que hierna. es la esposa Del hijo. la esposa de un hijo sí. miren señores lo que está pasando en el prm todavía no se sabe porque estamos en pandemia lo que se va a destapar en el prm eh, eh, va a ser va a ser algo va a ser algo descabellante pero lo que toma los gobiernos eh, el alza de los combustibles y la comida cara. Bien. No eso de una nómina. Eso se le, eso se le pasa a los Tibio. Y este pueblo todavía está durmiendo porque estamos en una pandemia. Y esa gente buscándose lo suyo, buscando cuarto, misericordiosamente a costa de este pueblo. Ahora, eso, eso va a estallar. En cualquier momento va a estallar, porque el pueblo no va a aguantar. Esa gente que lo tumba, que, que lo llevaron a, a, a ese gobierno del cambio, ese mismo pueblo le va a decir que no, que para afuera que van. Bueno, bueno gracias. gracias bueno, sí. Lorenzo Lara, muchas gracias. Adelante. Mira, yo te voy a decir que si no ponemos atención a eventos de esta naturaleza y le dedicamos el tiempecito necesario para describir el problema, quizás no ayudaríamos en nada y nos quedaríamos en simples críticas y desde la comunicación que trato de realizar debe servir de transformador de motivador a hacer opinión a los demás que me escuchan uh -huh. en la política nacional tenemos que producir un cambio real, no enunciado no enunciaciones ni, ni, ni, ni, ni, ni aspiraciones. Cambio. ¿Y, ¿Y cómo se traduce Entonces, eso, eh, Francis? Bueno. De, de un enunciado a algo real, ¿cómo se traduce? Bueno, el pueblo tiene que aspirar a, o a tomar decisiones para el futuro inmediato. Sigue siendo un enunciado. De que los pueblos tienen que tener claro, que la política no puede servir de receptáculo o de mecanismo de... Sigue siendo de... un enunciado. Pero ¿A óyeme, qué vamos? Óyeme, a los hechos. A lo... Pero escúchame. Ah. Es erradicar esto de forma tal que no se elijan personas cuyas virtudes no estén bien claras. Porque después que lo tenemos enganchado en el puesto y aquí no hay revocación de mandato, tenemos que chuparnos los cuatro años. Bien, vamos a una Entonces, llamada telefónica. teléfono. esa parte... O oh, sí, producimos ese camalote. Sí, buenos días. Pues continuamos con lo mismo. Adelante, buenos días. Buen día para todos ahí en el panel. Muchas gracias. Fíjense, yo soy un ciudadano común mm. que veo eh, la situación como se está dando a nivel eh, gubernamental, incluso con esas aclaraciones de la, de, la, de la señora Josefa. No viene al caso directamente, pero yo sí puedo eh, eh, verificar algo. ¿Qué pasa? Eh, aquí se están dando pasos que ciertamente están cambiando la forma de ver las cosas del ciudadano porque la buena voluntad que aparentemente tiene el presidente va produciendo cambios no vamos a decir que cuál, que ciertamente ¿cuál es que el cambio no es lo que queremos pero poco a poco se va centrando el presidente no eh, cuál es el cambio el presidente eh, pasan situaciones el presidente automáticamente en vez de en vez de, de, de moverlo como hacían otros otros gobiernos eh, lo que, lo que hace es que lo suspende lo pone a la disposición ¿Me entiendes? Y además de eso, usted, usted se está dando cuenta que el presidente está dando la cara a muchas cosas. O sea, ¿qué pasa con eso? Que el ciudadano está viendo que hay una... Una, una voluntad, una ¿verdad? Mm -hmm. Voluntad de resolver las cosas. Y luego otro otro gobierno que venga va a tener que caminar por es, por ese mismo sendero. Cosa que dentro del proceso o el tiempo que va a durar el gobierno, que posiblemente puede durar cuatro años o quizá ocho, mm -hmm. eh, puedan surgir muchas cosas que van a sentar un precedente que... Todos los gobiernos que vengan van a tener que caminar por ese sentido. O sea que todo lo, lo que se ha dado mínimamente es bueno. Es bueno. Porque no podemos pedir tanto. Porque el, el PLD duró eh, el 16 años. Primeramente. Ajá, es que, pero eh, comparación, no porque podemos pedir tenemos... tanto porque el, porque el pasado. Es que esa visión, eh, caramba, eh, de allá atrás de la era de piedra, tenemos que cambiarla como sociedad. Nosotros tenemos, señores, una constitución, tenemos leyes, que si la aplicamos tenemos una sociedad mejor, pero no podemos seguir. No, eh, ellos lo están haciendo bien porque el pasado lo hizo mal. Eh, no, pero por Dios, señores, vamos a subirlo un poquitico eh, eh, eh, al debate. ¿Cómo te va a decir que ahora estamos bien porque eh, el, el, el pasado lo hizo mal? Que mira, no le entregaron la protección laboral a los mira, desvinculados ya, ya. y el de antes no lo hacía. Eso ¿Y qué te tiene permite, que ver el eso pasado? Eso te permite venir de un punto es a otro y ver tenemos incluso otra compar Las comparaciones son Diablo, necesarias para poder determinarlas. Esto que está vamos haciendo ver, Josefa CEFA, quién... hay que proscribirlo, porque eso está proscrito por la constitución. ¿Y, y la qué norma? debe hacer el presidente. Va, no, no, vamos a, si ya, ya está despesa. en su vamos cancha. A, vamos a otra llamada. Eso Adelante, lo tenemos eh. que observar, está en su cancha. Adelante, que buenos días. Que está en su cancha. Que la desvincule. Sí, buenos días. Buenas, buenas. ¿Cómo están todos, Francis? Hey, buenas. Estas la figuras, las tres figuras ahí. ¿Cómo estamos? Pedro, adelante. Saludo. Cayó, si bro. Luis Abinader destituye a Josefa eh, del cargo que tiene, yo lo felicito aquí. Que se la juegue ahí. Que se la juegue con Josefa. Yo le hago... Eh, eh, yo lo desafío al presidente. Jueguesela, señor presidente, con Josefa y destitúyala. Para entonces yo comenzar a creer que verdad que se va a sentar un presidente de la República Dominicana. Con Josefa, juéguesela. Bueno, yo no creo que él tenga ningún tipo de problema con eso porque él tiene que llamarla a capítulo. <risa> porque habla muy mal. No, sencillo, que se la juegue. Yo le digo que se la juegue. Jueguesela con Josefa. A mí Ese me gustaría lo... escuchar la, la opinión de algunos. Hey. Hay otra llamada. Hay llamada ahí. Adelante, buenos días. Eh, buenos días, equipo. Víctor sí. Reña de este lado. Sí, eh, Víctor. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Eh, Adelante. Lamentablemente, pero Lorenzo se le ha equivocado, que el tiempo que, que duraron en el poder, yo no lo vi nunca con esa réplica. Y, y él tiene que fijarse bien para poder hablar con esos tres... Que no son tres cacuemacos que están ahí Es que, es, es que no son tres pendejos Lorenzo que están ahí Son tres comunicadores y a la parte de abogados Oye eso, para que, para que tú vayas bien Tú no puedes venir con checha Porque son, seis meses Lo que tiene el gobierno, seis meses Vamos a darle tiempo Saludos a Víctor Bien, Peña. muchas gracias Víctor Bueno señores, sí, vámonos bien. a la pausa Regresamos en breve No se vayan, todavía queda más ¿Cuándo van a destituir a Jacepa? 不过